Hoy nos encontramos en este terreno, aquí en República Dominicana, en la zona de Sosúa, en el exclusivo complejo de Terramar. Y es muy importante tomar en consideración las cosas que son potenciales dentro del terreno. Muchas veces vemos este terreno como lodo porque tiene una forma irregular o por el tipo de, to de topografía, pero... Cuando lo analizamos bien, cuando aprovechamos bien la condición del lugar, puesto pues que parece lodo lo podemos convertir en un pequeño diamantico. Y vamos a entender un poquito lo que pasaba antes. Antes veníamos al terreno, traíamos a nuestra familia y lo veíamos y decíamos, bueno, aquí quizá no se puede hacer muchas cosas. Lo evaluábamos y definíamos en función a nuestra capacidad, a nuestra experiencia y normalmente no veíamos el potencial oculto. Cuando traemos a otra persona, quizá tiene un poquito más de profundidad en el tema, pues se da cuenta de cómo podemos aprovechar todos los elementos del terreno a favor de nuestro proyecto, a favor de nuestro plan, a favor del plan que tiene usted, Anthony, en el terreno. Y sabemos que aquí el plan es poder hacer una casa, poder hacer una casa con el objetivo de venir de vacaciones, de disfrutar, de comenzar a tener otro estilo de vida, de tener un espacio donde nos podamos retirar y vivir felices, aprovechando la gloriosa vegetación que tiene Sosuga. ¿Qué sería lo importante? Que si tenemos claro cuál es el objetivo de hacer una casa de nuestros gustos, también tenemos que estar pendiente de esas cosas que van a pasar luego que la tengamos. Porque decimos que cuando yo compro un terreno, cuando yo construye una casa, estoy haciendo un gasto. Ese gasto tiene como instrumento el dinero, pero no estoy dando el dinero, estoy dando años de vida, porque para poder conseguir ese dinero, pues tuve que dar muchos años de vida a través de este proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no nos podemos equivocar, que teníamos que evitar los errores que normalmente pasaban antes. De manera, que eso que es inversión, que vayamos a hacer pues nos devuelva años de vida y así el proyecto es exitoso una casa que se haga según nuestros gustos según nuestra cultura según nuestra forma pues nos va a devolver muchos años de vida y a eso que estamos llamados a crear como decía le Corbusier un estuche de felicidad y vamos a verlo de esta manera vamos a entender qué pasaba antes antes le decíamos al constructor yo quiero hacer esta casa el constructor se imaginaba una idea de lo que él sentía que podría ser El conductor tenía una interpretación Pero el conductor tenía una cosa en la cabeza Y nosotros teníamos otra De manera que cuando el conductor Iniciaba en un terreno como este aquí en Sosua, A levantar la casa Pues nos dábamos cuenta Que eso no era lo que yo estaba pensando Y ahí teníamos que tumbar la casa Tumbar las paredes Tumbar la escalera Y gastar más No hubo una buena comunicación A través del conductor Y nosotros como dueños Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? Que antes de comenzar la casa, pues teníamos que definir ciertos factores. Tenemos que poder comunicar de una manera muy directa cuáles son esos gustos. Las fotografías ayudan a eso. A veces encontramos fotografías en internet de casas que aparecen muy caras. A veces encontramos fachadas o conceptos de vivienda que hemos visto. Y eso ayuda a nosotros como dueños del proyecto poder transmitir los gustos a ese conductor. De manera que el conductor entendiendo esos gustos pueda aprovechar el 100% de los elementos del terreno orientado en esa dirección. Antes, por ejemplo, todos sabemos que a la casa le ponían tantas divisiones que parecían un laberinto. Y esta condición hacía que tengamos pasillos de más, hacía que tengamos paredes de más. Y ahí esto hacía que la casa, aparte de se sienta un poco más pequeña. Y por ende, salga un poco más cara, porque la casa tenía elementos, columnas, paredes innecesarios. Sin embargo, cuando lo trabajamos de la nueva forma, a través de un concepto abierto, es aquí donde, entendiendo la orientación del sol y de los vientos, vamos a distribuir la tierra, vamos a distribuir el terreno en forma irregular por el camino más conveniente y ahí vamos a eliminar pasillos innecesarios, vamos a eliminar paredes innecesarias, columnas innecesarias y vamos a hacer una casa que se perciba más grande y a la vez salga a un precio más favorable, más conveniente. Es muy importante también saber que antes el conductor comenzaba a hacer la casa y cuando nos entregaba la casa hecha, íbamos y nos queríamos beber un café a las 3 de la tarde y no podíamos porque este sol nos daba tan fuerte que ya había que trabajar con lo que hay. Sin embargo, si nosotros en esta evaluación del terreno tenemos muchísima claridad dónde nace y dónde muere el sol, dónde el sol está a las 8, a las 10, a las 11, a las 12, a las 3 y a las 6, pues podemos saber exactamente dónde se mueve y así podemos distribuir los espacios dentro del terreno en función a esa orientación, de manera que esos espacios que son muy húmedos, como la cocina, los baños y los closets, lo vamos a orientar directamente al sol, de manera que este sol le elimine la humedad que se da y por ende no se generen ácados, insectos que al final terminan en enfermedades. Pero también estos espacios, como los baños y las cocinas, van a servir de escudo para las áreas que sí queremos que sean más frescas, como son la terraza. La sala y las habitaciones. Esto va a ayudar a que tengamos menos gastos en energía eléctrica por el tema de acondicionado, ya que esos espacios que son muy húmedos van a servir de cámara de oxígeno, de, de escudo para que. La temperatura mejore dentro siempre Es también muy importante aprovechar la orientación del sol Para que esos ambientes que son diurnos se puedan iluminar naturalmente Ojo con esto, cuando la iluminación es natural Este sol que entra ayuda con los años a que nuestra visión no se desgaste Y por ende tenemos mayor calidad de vida Si se fijan, cada decisión que estamos tomando dentro del concepto de la casa Es buscando elevar la calidad de vida a través de decisiones Que no tienen que ser cara Sino que tienen mucho sentido En función al objetivo Es muy importante también saber Que tenemos que aprovechar la privacidad Aquí tenemos muchas casas preciosas En el entorno Que tienen ventanas, que tienen puertas Es muy importante que nuestros accesos, tanto visuales como físicos, no coincidan en los mismos ejes planimétricos ni altimétricos de la zona, de manera que yo pueda abrir las puertas de mi casa y no se ve hacia adentro que de manera yo pueda abrir la ventana y el vecino tampoco vea, que era normalmente lo que pasaba antes, antes hacíamos la casa, no tomábamos en cuenta que a la izquierda hay una ventana del vecino y colocábamos el baño de frente ok, a la ventana y se rompe la privacidad aquí es fundamental poder evitar el tema, y así Poder elevar el tema de la privacidad. También voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los linderos y la ley de condominio. Todas las zonas en República Dominicana, todos los ayuntamientos se definen por su ubicación. Aquí en Terramar vamos a manejar linderos específicos que lo da la ley de condominio y también lo da el Estado. Pero también vamos a manejar reglas y requisitos que va a solicitar el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de la Casa, para poder desarrollar la casa de una manera segura. Es fundamental. Que nos podamos anclar a la ley De manera que podamos tener un flujo de trabajo natural y saludable También es importante tomar en consideración La relación interior y exterior que tiene el entorno Si ustedes se fijan en esta gran vista Que tiene el lugar, que es una vista preciosa Yo necesito que todas estas visuales Las podamos orientar a los espacios que tienen mayor contemplación en la casa De manera que cuando yo duro en un comedor una, dos, tres, cuatro horas, yo pueda disfrutar con una doble altura de esta vista, por ejemplo, que es la mejor. Y esas, y esas vistas que tienen menos potencial, pues las podamos orientar a los espacios que no necesitan de esa condición. Podemos orientar las vistas con menos potencial a la parte de los estacionamientos, okay, a la parte de las escaleras, de los closets y de manera yo pueda aprovechar todo el entorno de manera... Que el entorno precioso de Sosuba pueda entrar hacia la sala. Que el entorno precioso de Terramar este pueda entrar a las habitaciones. Y hacemos que la casa, a través de un concepto abierto, se perciba más grande. Fundamental. Yo le voy a hacer una anécdota. Y esto es muy importante. Una historia que le ha pasado a todos. Pero quizá a usted también le ha pasado. A veces vamos a zonas como esta en Sosúa Y vemos una, dos, tres casas. Pero vemos cada casa y como que ninguna nos gusta. Nos gusta una parte de la casa y otra no. De una, nos gustan los baños, pero no, no nos gusta la fachada. De otra, nos gusta la fachada, no gustan los baños. Y así, cuando vamos a comprar la casa, tenemos cierta inconformidad, pero ya tenemos que trabajar con lo que hay. Y eso nos quita a nosotros calidad de vida. Sin embargo, cuando tenemos un terreno y podemos lograr hacer la casa, la podemos hacer 100% en función a nuestros gustos. De manera que, como la casa va a ser un reflejo de nuestra cultura, pues podemos hacer una casa moderna, concepto abierto. Y como en este caso de Anthony, puede ser una casa que sea mixta, que tenga una parte para el tema de Airbnb y que tenga otra parte para el tema residencial, porque va a tener dos objetivos. Entonces, podemos estar juntos, pero no revueltos. En estos dos objetivos, lo que estamos buscando es que los accesos sean de manera independiente. Ustedes se fijan que el terreno es irregular de manera que podemos tener un acceso por abajo y un acceso por arriba. Y así pueden converger, ¿okay? pueden coexistir dos objetivos diferentes sin que se dé ¿eh? la falta de privacidad. Muy importante aquí en el tema de costura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esos espacios que son residuales, ¿ok? Es espacios que son mixtos, como son el tema de la piscina, pueden de también manejarse en un punto medio de cada uno de todos los elementos. Esos espacios, por ejemplo, que son de uso con común como la cisterna ok vamos a tener una cisterna que va a alimentar las dos casas vamos a tener un terreno que va a alimentar las dos casas vamos a tener una piscina que va a... y también vamos a tener una gran fachada que va a alimentar las dos casas no significa que se vean dos casas diferentes sino es una sola casa concepto abierto moderna que tiene ok en su interior una estructura de diseño para una residencia y otra para un tema de airbnb esto es fundamental que lo tengamos claro porque en función a eso, también vamos a manejar la fachada. Es fundamental que la fachada le eleve el valor de la propiedad. Que la fachada ayude a que esta propiedad eleve De manera que cuando hacemos una casa muy atractiva en función al entorno Pues lógicamente Airbnb va a atraer Porque la gente va a querer rentar por la, por la artesanía que tiene la casa No por el piso de oro que tiene la casa Que es muy diferente Y eso yo lo abro en otro video Ya para concluir voy a cerrar lo muy importante en este caso Susuga Lo fundamental aquí es aprovechar, óigame bien en esta parte El viento Aquí el viento tiene una dirección muy importante ya que el viento va a tener una orientación que va a cambiar de 3 de la tarde a 7 pm Si podemos orientar los espacios abiertos al viento Pues esta casa va a poder respirar de manera natural y los olores de las cocinas van a poder entrar y salir de manera natural. Es muy importante que esto pase porque cuando tenemos una casa que está rodeada de una ambientación natural, una buena vegetación. Okay, esa humedad hace que la casa respire y nunca tengamos humedad dentro de la casa. Muy importante el tema del viento. También otra cosa que tenemos que tener importante es que la piscina se debe de orientar en una posición donde el día completo de sol. Antes no distribuíamos correctamente la casa y normalmente esta piscina era afectada porque la casa la cubría de sombra. Entonces si estamos utilizando un uso mixto porque la casa va a tener el tema de residencia y también el BNB tiene que tener disponibilidad de la piscina al 100%. Esto es fundamental. Ya con esto concluyo. Antes de iniciar a hacer la obra, es fundamental en este terreno hacer un estudio geotécnico. ¿Qué es un estudio geotécnico? Yo tengo unos videos que hablo de eso, pero básicamente vamos a hacer una perforación en el suelo, en los puntos de apoyo de la casa. De manera que esas muestras que saquemos del subsuelo de siete pies la podamos mandar al laboratorio y el laboratorio nos arroje el nivel de compactación, el nivel de infiltración, nos diga qué tan cohesivo o no cohesivo el terreno, nos especifique si tenemos arcilla expansiva, para en función a esos datos poder definir la estructura de cimentación. Así sabemos si las fundaciones van a ser zapatas, si van a ser plateas, si van a ser pilotas, si van a ser mixta en función al tamaño de la casa, en función al peso de la casa y también en función a las cargas vivas que tenemos. Entonces, todo esto, esta documentación va a servir para nosotros ahora poder estructurar un estimado de costo aproximado. El objetivo de esta visita de evaluación es poder calcular de manera estimada lo que vamos a necesitar para la casa aquí en el terreno de susurra en Terramar. Ok, tener una idea del material y de la mano de obra y también de lo que se puede hacer aquí según nuestro punto de vista. Siempre mirando los objetivos suyos, Anthony tanto con el tema residencial como con el tema del BNB aquí en Sosúa, pero aprovechando a la manera del 100% cada metro cuadrado del terreno. Entonces yo voy a seguir aquí haciendo una, una evaluación, vamos a ver también, también una imagen del dron para ver que, cómo se, se va a ver la casa a una altura de 3 metros, de 6 metros, de 9 metros, y así poder, según las alturas, aprovechando... Las mejores vistas. Hoy lo vemos aquí en cámara a una altura de 2,60 metros. Pero cuando vamos subiendo, nos damos cuenta que podemos orientar tanto el tema del BB como las estaciones de la residencia en diferentes ángulos, de manera que tengamos una vista de no de 90 grados, sino de 180 grados, que sería lo ideal. Es importante también que podamos aprovechar el techo que manejemos cierto nivel de seguridad interior muy importante y que podamos hacer un análisis de la topografía este terreno es irregular entonces es muy importante manejar la topografía